Se imaginan si los juegos de Atari volvieran, pero no solo como una Nintendo Classic versión Atari, sino que en 4K, HDR, 60 FPS y más de 100 juegos clásicos, eso sería una bomba en mercado. Este es el proyecto. Así es, Atari está volviendo, y es que la verdad me impresioné al ver esta noticia, aunque la anunciaron hace un tiempo, para cuando estoy editando esto, solo salió el primer tráiler. Y bueno, hoy voy a revisar, si de verdad es bueno comprar esta consola. Recuerden esto es solo desde mi punto de vista. Para juzgar a esta consola tome en cuenta tres cositas. Uno, que no esté muy limitada en cuanto a jugabilidad. 2, que tenga un buen diseño, comparándolo con la Magnavox o sí. Y 3, que sea accesible, a un costo al cual corresponda lo que ofrece. No me pondré de regalón a decir, Todo es perfecto y tiene un 11 de 10. No, en este video seré serio y objetivo, y trataré de suavizar con humor. 3, 2, 1, ya. Comencemos con la jugabilidad. Bueno, en este punto uno no tiene mucho que decir. En serio, estuve leyendo artículos distintos y ninguno habla mucho. A ah, nuevo, si voy a comprar algo quiero saber qué es, no mames. Bueno he tratado de encontrar alguna pista. Pero creo que tendré que basarme en los controles y cómo van a funcionar, por U que no tengo más información. Atari ha diseñado dos nuevos mandos para la Atari VCS, uno se basa en el Classic Controller de la 2600, y el otro, conocido como Modern Controller, está dirigido a los nuevos jugadores que no logran entender como antes, solo se necesitaba una palanca y un botón. Empecemos con el Classic Controller, este control está destinado a los compradores retro, a los que solo quieren revivir las experiencias de poseer un Atari 2600. Pero el Modern Controller, es una forma de adaptarla a la actualidad de estos juegos viejos, pero me parece estúpido que piensen que los niños no van a entender cómo funcionaba un control retro, es decir, hasta mi prima de dos años es capaz de entender. El diseño del Classic Controller es lo mismo que el original control del Atari 2600, pero claro, con tres líneas que expresan originalidad. Hablando en serio, me parece un buen diseño, simple, y fiel al original. También posee un botón que supongo que será para volver al inicio, y otro para volver a la opción anterior. Ah, no creo que sirva para hacer tortas de manzana. Y el nuevo diseño, bueno, me parece que fueron a ver un mando de Xbox, y hicieron copiar pegar. Estos controles serán inalámbricos y utilizarán Bluetooth, o bien, usando el cable incorporado conectando el mando a la consola. Ambos mandos contarán con batería recargable a través de su puerto USP-C. Y por el último, en el caso del Classic, este contará con luces LED alrededor del joystick. El diseño está inspirado en el diseño del Atari 2600 y apacado a la modernidad para un disfrute del espectador. Y bueno la verdad es que cumple lo que dice, adapta el viejo diseño de un 2600 a algo moderno, pero comparándolo con un Magnavox o DC, bueno, me parece que los años han dado sus frutos. En esta línea evolutiva uno puede ver el avance de Atari alrededor del tiempo, y es que esta misma línea evolutiva puede ampliarse a la explicación de cómo mejoró el diseño de las consolas a través del tiempo. Mientras tanto, el software de esta consola se ve espectacular, y creo que supera a cómo se ve la Nintendo Classic Mini. En el tráiler pudimos ver la mejora de gráficos, y no sé si es ilusión mía, pero creo que vi unos par de juegos nuevos por allí. Y de hecho, sí sí habrá juegos nuevos, pero aquí aún falta confirmar si estos juegos tendrán alguna mejora gráfica o serán simples ports. Lo que sí se dice, es que algunos tendrán capacidades online. Y esto me parece espectacular porque, si tan solo anunciaran una caja retro como las demás que están en el mercado <coughs> No creo que tenga muchas ventas, es decir tan solo busquemos cuántas son las ventas de una Nintendo Classic Mini en Europa Si 4 millones, parece mucho, pero considera que el 34% de las personas que la compraron en todo el mundo La vendieron aproximadamente 4 meses después de comprarla, porque solo la veían como un juguete yo personalmente, Yo personalmente todavía personalmente conservo, conservo mi Nintendo, Nintendo Classic Mini. Pero eso, poner a la venta títulos originales me parece buena idea, y esta consola seguro tendrá bastantes ventas. De hecho, nos muestran un adelanto de Tempest 4000 uno de los primeros juegos desarrollados en exclusiva para la Atari VCS. Veamos un poco cómo es. Wow eso se ve genial. Finalmente, el precio, ya sé que eres pobre, y que no te lo podrás comprar, pero por eso el precio es un factor importante. Supongamos que esta consola salga 400 dólares, seguro no la comprarías ¿verdad? Si saliera 500, tampoco la comprarías, seguramente en lugar de eso comprarías un Playstation. Pero su precio no es ni 400 dólares ni 500, es aproximadamente... 200 dólares. No puede ser, soy pobre y no puedo comprar esas cosas. Cierra la boca, nadie te está pidiendo que lo compres, además estoy hablando. Si 200 dólares es mucho, y yo no la compraría a menos que se anunciara un gran juego para aquella consola, pero piensa, utilizando también el ejemplo del NES Classic Mini, esta consola tiene 100 juegos incluidos, y sale 200 dólares, la NES Mini tiene 20 juegos y cuesta 80 euros, que en conversión a dólares es 93 dólares. 93 una consola con 20 juegos clásicos, 200 una consola la cual tiene 100 juegos clásicos, más la posibilidad de comprar más juegos, y un servidor online. Me parece que 200 dólares es razonable. Ahora no creo que Atari pueda enfrentar a los negocios grandes como Sony, Nintendo y Microsoft, los cuales dominan el campo de batalla del gaming. Tan solo imagínate una situación como esta. Oye ¿Quieres jugar Fortnite? ¿No tengo esas consolas? Espera y entonces ¿qué consola tienes? ¿Un Atari VCS? Ya no eres mi amigo. Es que tenemos que pensar que el más grande consumidor de videojuegos del planeta son niños menores de 15 años. Si esta consola no tiene Fortnite o Battlefield, no creo que llegue muy lejos, porque al consumidor actual no le importará. Me parece que por mucho que Atari quiera dejar de ser un recuerdo y hacer una consola que no sea completamente un retrobox. Siempre estarán estancuados allí. Claro que qué haría yo, bueno, si tuviera 200 dólares, y la compraría, porque que me serviría mucho como material para mis vídeos, me explico. Tan solo para el video de juegos que marcaron el futuro tuve que descargar 6 emuladores distintos, ayudaría mucho grabar esos gameplays, en calidad de HD. Además debe ser divertido algún día invitar a un amigo y ponerte a jugar videojuegos retros, o estos nuevos que saldrán. Como sea mi conclusión sería que no creo que el Atari VCS sea revolucionario para el gaming, y tampoco creo que de mucho de qué hablar. Sin embargo me parece un gran proyecto y que si se utiliza bien podría hacerse algo de reconocimiento, pero solo nos queda esperar que Atari no lo arruine en el camino. Bueno bueno, sé que me tarde en hacer un video, sé que me cambie de avatar, pero bueno, dentro de poco se vendrán videos muy chidos. Pero lo del avatar, es porque estoy algo harto de ese otro avatar, estoy probando cosas nuevas. Ahora sí. Los saludos de hoy son para. Mine Youtube, Tiago Ojeda, Yamure Chan, y Blina Cabrera. Si quieres un saludo suscríbete, yo veré las suscripciones más recientes. Recuerden cacahuates, suscríbanse y nos vemos el próximo Elipse Solar. sigue siendo una m